¿Será que me queda hacer un paro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ¿Qué hacer qué hacer? Ahí saquenle que las corteadas y la guitarra. Hay que A cantar las golondrinas. ¿Sí les... A ver, ¿qué pasó? Ni cuenta me he dado yo. Que tú... Ahora sí va a valer de. Ah. Ahora sí, a ver, se si lo van a dejar. Tenemos que hablar a Doña Laurita que venga por acá porque. Porque ¿Por ¿Por ¿Por ¿Por van a haciendo mis papeles. ¡Hijo de ¿Por la por ¡Cacahuatito! No, pues ya, valimos, ver allá para el... ver verga, nos van a deportar hasta Guatemala, con pues, su puta madre. <risa> <risa> Ni modo, don Adante Rico, ahora sí ya valimos. Se va a quedar unos pequeños, un pequeño receso se va a tomar acá en Atlanta, Georgia. Justo tenemos que... Teníamos, vamos tarde para la tocada hoy en el Rancho Centenario. Justo el día del padre, mire qué regalo. Mire, el ¿verdad? regalo. <risa> <¡Ay>, mire, mire! <risa> ¡Feliz día del padre! Se va a quedar aquí. la Laurita, dile que leche que traigas una mochila y que se venga para acá para que le traiga unas camarones secos. A ver, unas palabras, señor Alan. Unas palabras. ¿Eh? Unas palabras, ¿qué nos puedes decir? Yo no, les digo que aquí la gasolina está muy cara. allá en California está más, está más barata. Después se va a la señora para allá. ¡No, ah, sí bueno. es mentiroso! es donde no está barata bueno, la gasolina? ¿eh? Una, una palabra, pues ya dije, que, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Pero sí dijo unas palabras, no unas mentiras. ¿Qué los discursos? ¿Qué han los mentiros? ¡Ay, ¿tú son de ¿Qué les digo? Este, no era... No aquel es el sastre, ya valió verga. Ya, ya, ya. Se lo va a quitar aquí la policía de Georgia. Y Ay, mira. Sí, no es Dios, se pero porque el bro, ya, no? Ya le las gracias ¿no? al final, ¿no? Ah, sí, a ver, mami, a ver de cuánto le salía el chiste. final de... del padre ya se compadece. Ya tengo o sea, sí, no, a... la puerta para el 22, pero si no quiero venir, vamos al Pero cuánto le digo. van a decir. Para de ¿no? decirme, ¿no? no, no, no. no te avisan. Ahí está el tío. No, dáselo, don Adelante, ¿no? Felicidades, ¿no? compadán. Felicidades. Ha ha ha ha!